Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Gracias a todos los que se suman en este momento. Y, en, y nos place recibir a un invitado de honor en el día de hoy, sobre todo para abordar el tema de la problemática tan grande que en todas las encuestas serias sale como uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos dominicanos es el tema de seguridad ciudadanas si y hablamos con el general Juan, Juan Tomás Tavera, general retirado de la Policía Nacional. Les cuento algunos eh, detalles, algunas informaciones de su historial, porque es bastante amplio. El, eh, del historial de civil, policial y militar, licenciado en comunicación social, mención periodismo, así es que es colega de nosotros, mayor general retirado de la policía, el tiempo en servicio que duró 27 años en el sector público, con una amplia experiencia laboral y de funciones designadas, en la actualidad es parte de la conducción del programa televisivo Ojo Crítico, junto al destacado comunicador Salvador Holguín, además en el programa Infoseguridad 07 TV en el canal digital www.ilandofinotv.com. Fue parte del equipo de comentarista del programa radial Gobierno de la Noche de la Z101 en turno de 10 de la noche y Gobierno de la Mañana en la primera parte de 5 a 7 de la mañana durante seis años. En las pasadas elecciones congresuales fue candidato a diputado por la circunscripción número 3 en Santiago de los Caballeros por el Partido Dominicano de Cambio de... De, de por sí. Eh, además, se desempeñó como articulista en los periódicos el Nacional, Clave Digital, Hoy, ACENTO, en las columnas de eh, Inseguridad, ciudad, Injusticia y el Bien Común, respectivamente, y en otros medios digitales y físicos. Eh, otros detalles: 19 de agosto de 2004, director nacional de la Policía Comunitaria eh, del Palacio Nacional, miembro del Consejo Superior Policial. El 14 de marzo de 2003, subdirector ejecutivo de Dirección de Santo Domingo Oeste, entre otras otras de las grandes responsabilidades que ha tenido este invitado de lujo que nos gastamos hoy en De Mañana. General, Juan Tomás taveras bienvenido Buenos a San Francisco días. de Macorís, bienvenido a de mañana. Ahí Qué este gusto tenerlo. Gracias, Raquel, Francis, Fulvio, y gracias sí. al pueblo de San Francisco de Macorís, toda la zona noroeste y el mundo que nos ve en este medio. Así es. Bienvenidos a compartir con nosotros nuestras humildes experiencias y conocimiento en el área. Bueno, antes de Bien. entrar en materia, vamos, vamos a permitir... Que nos traigan el cafecito, Felicia. porque este es el café caliente. Entonces, Traiga el cafecito. Vamos a entonarnos. Bueno, eh, buenos días. Buenos eh, días, Felicia. Gracias. ¿Saben qué Juan Tomás? He vac... patrocinado por de mañana el café, no veo que sí, ninguna... No, no, empresa. no de ah, mañana. Marca. Oh, qué interesante, ¿eh? <risa> <risa> Todavía de pendiente ustedes. Ni siquiera a Telenor le ponen a la copa Esto es de mañana, pero es Telenor. Simplemente. General. Sale? Qué rico Comencemos. Está. Me recuerda el café de mi, abuela, de mi bisabuela qué Sí, bien. colado en el CIMA, no, de tata, la abuela. Ajá. ¿Usted oriundo de dónde, general? De Liceo en Medio Santiago Pero viví un tiempo aquí en San Francisco Macorí, Ya. En la casa de Julio sí. Ah, muy bien General, las políticas públicas Que se está ejecutando el gobierno En materia de prevención y enfrentamiento En tema de seguridad ciudadana ¿Esas estrategias son las correctas? ¿Las que se están utilizando hoy día? Bueno, no hay ¿Y por qué? No hay no hay ninguna correctas. Muchas incorrectas sí hay. Comenzamos con que la principal es la ley orgánica de la institución policial y el plan que tenga el gobierno. Y ninguna de las dos cosas están. No hay un plan del gobierno central para darle respuesta a la primera demanda de la gente, que es la seguridad pública, un derecho insatisfecho en la República Dominicana. Y lo segundo, la ley orgánica es otrora, está totalmente atrasada. Entonces, si a dos principales soportes de garantizar la seguridad pública están mal, y vamos a otro que es importante, la justicia, que es la garantía del respaldo a los trabajos y ejecutoria de prevención y de persecución y control del crimen de parte de todos los organismos, se dice y se piensa que solamente la policía, pero aquí hay muchas patas en, el, en la prevención primero, el control y la persecución de los crímenes y delitos. Claro. La gente desconoce que no solamente la policía está garantizando la seguridad pública, es un conjunto de instituciones que tienen que velar por ello, por la prevención eh, específicamente. Que el brazo fuerte... De la justicia y de la seguridad pública lo es la policía, sí. Es el brazo fuerte. Pero en la República Dominicana es el brazo más débil. Eso en los términos generales, como ciencia de la seguridad pública, de, la, de los cuerpos policiales. La policía debe ser el, el brazo fuerte. Aquí es el brazo débil. Pero por, nosotros ahora mismo eh, se refleja una reducción, dicen ellos, en un diez tanto por ciento, ¿verdad? De homicidio. De homicidio. Es cierto. Hay una reducción de los homicidios, pero no porque hay ningún plan estratégico conteste a lo que se debe hacer, ni porque hay los recursos necesarios invertidos en esto, ni porque hay las políticas públicas, ni las leyes que respalen, que respalen una buena función de la, de la policía y los demás organismos de seguridad. Nada que ver con eso. Es por el temor generalizado, es por las advertencias que ha hecho el Departamento de Estado norteamericano para que los turistas se cuiden porque... La República Dominicana está entre los 10 países, en el lugar número 8, donde se advierte riesgo para el visitante. A propósito de eso, bueno, el presidente dictó un decreto, el 4119, 19 creo, eh, recientemente para crear una comisión, para que esa comisión hiciera un plan, presentara un plan, diagnosticara, pero solamente en las áreas turísticas, como que la otra parte del pueblo no vive... Eh, eh, eh, en continuo estado de, de estrés O quizá este lo dejan asunto. entrever de que lo otro está bien Entonces, resuelto eso evidencia que en verdad no hay plan Que no lo hay, yo solo puedo asegurar que no lo hay Usted le pregunta al ministro de Interior y Policía ¿Cuál es el plan que hay para este año 2019 En cuanto al combate de la criminalidad Y todo lo que tiene que ver con violencia generalizada O para prevenir toda esta violencia y esta criminalidad Y no va a saber qué decirle le pregunta al director general de la policía y dice, ah, no, en nuestra página hay un plan estratégico, pero eso es una teoría que no la conoce ni el 1% de los policías que está en la página, porque eso se lo hizo alguien, pusieron un copy-paste ahí y nadie sabe lo que quiere decir. Ni yo lo entiendo, que soy el, la persona más ventajada en la materia en la República Dominicana, ni yo lo entiendo lo que tiene la página. General, ¿cómo? Ahora, lo más preocupante, uh -huh. Raquel, ¿por qué retiraron las estadísticas de homicidio, y de violencia en la República Dominicana y de delito. Habría que preguntarle al gobierno, eso es grave porque pues eso es una estrategia bien. comunicacional eso. Uh -huh. Y ahora usted me acaban de gravísimo. decir que sale que, que es en 10 que está la tasa de homicidio. Cuando el ministro Montalvo como... de la presidencia hace aproximadamente 15 días, dijo que la tasa era de 15 aproximadamente, 14, casi 15. En 15 días no puede bajar tanto imposible. ¿Qué le parece? Y está no publicando? están en la estadística en las y, páginas de los distintos organismos no, de control. No, no, no está, Procuraduría, policía, interior no, y policía. La quitaron, la cerraron todas. Pueden intentar entrar ahora para que ustedes vean que yo lo intenté antes de, de entrar al canal y no, no hay estadística. La, el renglón de transparencia de la Procuraduría General de la República, el renglón de transparencia de la Policía Nacional, el renglón de transparencia del Ministerio de Interior y Policía y el renglón de transparencia del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Presidencia que se maneja en la Vicepresidencia, todo eso está cerrado. Y ahora ustedes me dicen que la tasa de homicidio la bajaron a 10. A 10.9. Bueno, que se vayan preparando para las elecciones de 2020, porque así va a ser. General, ¿cómo valoras <risa> el sistema 911, que ya está ampliándose un poco más y en el día de ayer ha sido inaugurado aquí, cerquita de nosotros, en, en sí, Samaná. Es la única cosa que valoramos positiva de todo lo que ha hecho el gobierno para mejorar un poco la inseguridad y la violencia. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Eso es un centro de corrupción. Uh -huh. Porque ¿Cómo? a nadie se le dice cuánto se invierte en cada cosa. Y se ve en los detalles. Usted ve a Montalvo alardeando de cifras, de cifras, pero no de inversión. Pero ahí hay donaciones inclusive que reciben de otros sí, países. Sí, pero... La, La los 40 eh, eh, camiones, de, camiones bomberos. de bomberos y ambulancias que ha donado el gobierno japonés también. Uh -huh. Pero eso no es el problema. El problema es cuánto invierte el Estado ahí. Si se destinan eh, 100 millones para presupuesto de dieta de los policías y de los militares y de los técnicos que están ahí, yo le aseguro que no le dan 10 y 90 se los roban. Porque ya sale Participación Ciudadana diciendo que la Contraloría General de la, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que es quien debe fiscalizar toda la inversión pública y ver que todo está transparente en la inversión pública en cada cartera, 66 al año. Pero en el pasado Auditorías año hacen, en el 2018 ¿qué le parece? no tiene ni una colgada en ah, la página. ¿Qué le parece entonces? Está ¿Qué en hay ahí? Una un paño por encima. De la administración transparente. No hay transparencia en la República Dominicana. Y eso sí es peligroso cuando no hay transparencia en un país. Porque no se puede creer en nada. bueno si no Nada es creíble. Si usted dice que hace 15 días Montalvo, que es uno de los hombres más informados y es el que maneja 14 el tema de seguridad pico, de él. este país. Él es el 14 puntos y pico, dijo él. él. es el que maneja el, el sistema y, yo, y esa es la verdad. Es, es la tasa que, real. El 14 punto y pico. Sí. Y que hoy tengamos. Como información para toda la sociedad, de que estamos en un 10 punto tanto. Pero eso no importa, porque eso es una variable de, de la violencia, de la inseguridad. Una sola variable. ¿Y qué se de la toma para haya... tomar esa, esas estadísticas como variables? ¿Cuáles son las variables? No, porque mira, hay variables de robo en casas y hogares, uh -huh. atraco en las calles, eh, violaciones sexuales, eh, feminicidios. En los feminicidios hemos crecido. En la tasa de homicidio de accidente de tránsito hemos crecido. En los atracos hemos crecido. En el robo de eh, en casa habitada hemos crecido. En asesinatos violentos y trágicos de envergadura que consternan a la población hemos No hemos, hemos pasado crecido. un mes sin eso. Exactamente. Entonces solamente en homicidios es que hemos disminuido, en cantidad de homicidios. Pero eso es el reflejo de la paz, de la tranquilidad, no. de ese derecho insatisfecho. No, son todos que tienen que tomarlo en cuenta No es uno Son cientos de renglones de variables General, ¿Por qué uno solo? Entonces para la reducción de los homicidios Y fulvio, ¿Cómo Fulvio no. eh, Eso le decía Que se ha reducido No porque el gobierno ha hecho nada nuevo No es porque el 9-1 está No es porque la policía está más eficiente No es porque la justicia funciona mejor No es porque hay más, más inversión en los organismos de seguridad, más herramientas tecnológicas de modernidad, nada de eso. Es porque la gente tiene más miedo, terror de estar en las Te calles. está exponiendo menos los a la calle. Los padres no duermen tranquilos no. cuando sus hijos están en las calles, hasta que no llegan. más allá pidió toque de... Hay cara menos mani. diversión porque la gente sale menos a la calle a tomar porque no se siente seguro. Sale menos a ver la novia porque no se siente seguro. Todas esas cosas... Han reducido la tasa de homicidio, no la eficiencia del servicio de seguridad pública en la República Dominicana. Y eso es muy preocupante. Estamos en el lugar número 8 de una medición de 69 países en el mundo. Entre los 10 más, el número 8. General. De mayor riesgo para los visitantes. Si un país que depende del turismo tener una, una, un renglón como ese es peligroso para la estabilidad peligroso. General, ¿cuánto usted cree que invierte el gobierno para hacernos creer a nosotros como pueblo esas estadísticas de seguridad ciudadana? Que invierte 21 mil millones de pesos cada año si lo dividimos son casi 2 mil millones de pesos al mes que se, respa que se reparten en la Salario. publicidad en el bocinaje y... Ahora hay un término más bonito en las redes. ¿Cuál? Uh -huh. Sonidistas. A ah. <risa> <risa> los marandoleros les queda muy bien. <risa> pero <risa> pero <risa> yo son de más incidencia. Ahora mismo. O los opinantes públicos, opinadores públicos son también, también son sonidistas. En general, como experto en el área. ¿Cuál debe ser la solución entonces? Eh, ¿Cuáles son las estrategias que debe utilizar el gobierno, que debemos utilizar nosotros en, de manera privada, los ciudadanos, para mejorar nuestra seguridad, primero en el entorno pequeño donde vivimos y al gobierno que le corresponde entonces eh, en sentido general en nuestro país? ¿Cuál Hay una gran ignorancia de la responsabilidad de la policía, y de la responsabilidad del gobierno. Yo siempre ando ¿Sí? como la Jara, ¿Sí? aunque no sé si la Jara era tan buena, porque no estoy dando muy bien su historia, ¿Sí? pero cuando le hizo el dúo a Balaguer, yo creo que no era tan bueno. ¿Sí? La Constitución de la República, en su artículo 128, dice la responsabilidad del presidente. La Constitución de la República. Y le voy a buscar el artículo 128, y se lo voy a leer en la primera parte, para que vean que yo no estoy inventando aquí. Bueno, estamos aquí en el Café Caliente, la entrevista central en Telenor Canal 10 con el general. Lo podemos buscar, por favor? Taveras. La página de la izquierda. El 128. Capítulo 7. Capítulo Espérate, no. Eh, eh, no, sesión 2. Es que yo estoy en el 28, es el 128, disculpen. 128. Mm. Bueno... Eso mientras, fue un lazo de... Eh, Ahora que mientras, muy de moda, está muy demorado, está. Sí, ahí, bueno. Sesión 2 de las atribuciones, eh, artículo 128 de las atribuciones, de, el, el, en, la, en, la, en la parte de aquí, mira, lo pueden enfocar, ahí está, mírenlo ahí. Pueden ir leyendo conmigo la, los ciudadanos, déjalo ahí. De las atribuciones del presidente de la República, la o el presidente de la República dirige la política interior y exterior. La administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. Claro. O sea, no estoy inventando lo que estoy diciendo aquí. No es que estoy diciéndole... El presidente tiene esa responsabilidad porque él quiere. No, no. Es no, que... Eso está claro, general. Cumplir con Pero, pero usted como experto en el área de seguridad... General, Ahora voy a... Recientemente, general, permítame, mantenga la idea... Un precandidato dijo que no hacen nada por la Seguridad Ciudadana porque no le da la gana. Así es, yo estoy de acuerdo. No sé cuál fue ese candidato. Fue Luis Abinader. Pero Corte. yo digo que parecería ser que es un plan orquestado desde el gobierno de antipolítica de seguridad pública. ¿Por qué digo esto? Porque a ellos les interesa que haya temor en la sociedad, que haya intranquilidad en la sociedad, para que no pongamos ojo a que la Cámara de Cuentas no hace auditoría a que la Contraloría no regula las cuentas públicas, a que los funcionarios no hacen declaración jurada de bienes, a que no hay régimen de consecuencia para los violadores de la ley, a que la corrupción es rampante y la impunidad es un premio aquí de los grupos de poder, de la cabeza del presidente. Nosotros somos un país presidencialista. Y no, y no, he, no he mencionado el nombre del presidente todavía. Estoy hablando del cargo, del puesto de la función, para que se den cuenta que esto no es personal ni contra nadie. Yo soy bochista. Desde que tengo uso de razón prácticamente. Conocí a Juan Bosch con 10 años, en la casa de Nini Plan, en Liceo de Medio Santiago. Y hablaba desde niño con, con Toñito Ceballo, que era el amigo entrañable de Juan Bosch en Moca, que ya murió donde se hospedaba Juan Bosch. Era mi padrino político quien me llevó donde todos los peledeístas y a la casa de Juan Bosch, cuando ya yo era coronel y oficial superior, porque ya Juan Bosch no se acordaba de mí, porque me conoció como niño. Y es triste y lamentable que el profesor Juan Bosch educara al peledeísmo para servir al pueblo desde el poder, desde la política, y ellos hagan todo lo contrario hoy, se sirven del pueblo y del usufruto del fisco y de los recursos públicos y del Estado. General, tenemos poco tiempo, ya nos queda poco tiempo. ¿Cómo podemos mejorar la seguridad ciudadana? Entonces, desde nuestra realidad como ciudadanos responsables, conscientes y desde el gobierno que tiene otra gran responsabilidad. Hay dos responsabilidades. Los funcionarios tienen la obligatoriedad y el primer funcionario responsable es el presidente, como lo dice el artículo 128. Y los ciudadanos tienen el deber. El deber, no están obligados, pero si lo que están obligados, que se les paga para ello no cumple con ese rol porque no le interesa, como dijo el político Abinader, el candidato presidencial Abinader, y es verdad, porque no hay un interés de ellos cumplir con ese rol. Pero ¿dónde está el otro problema? A la sociedad dominicana no le interesa conocer de la constitución y de la responsabilidad de las autoridades políticas. No le interesa conocer las leyes, no le interesa saber las responsabilidades de las instituciones, no le interesa nada cómo debe andar una sociedad organizada. Las, el, lo, el desarrollo de los pueblos está basado en el comportamiento educado y correcto y respetuoso del derecho ajeno hacia los demás y también de la conciencia del conocimiento de los derechos que nos asisten a cada quien. Si el dominicano no cumple ese rol, pues los políticos y los funcionarios públicos seguirán haciendo lo que le da la gana con sus responsabilidades y con el pago que deben dar una, un resultado positivo siempre va a ser negativo como estamos nosotros hoy día, con los peores lugares en servicio público de calidad en todo el mundo. O sea, nosotros estamos en ciento y pico de países y a veces no, no, doscientos y pico que nos miden en los últimos lugares, en transparencia, en ética pública y privada, ¿eh? en los resultados de, la, de las funciones públicas. La justicia de la República en Canadá no funciona, pero sin embargo todo el mundo se enfoca en la policía, pero es que la matriz de un sistema de corrección, de la violación a la ley, cae en la justicia. Ahora, este es un país presidencialista, controla el poder de, del Congreso, congresional, que debería ser el primer poder, y controla el, el poder judicial. Y también el poder municipal, de las alcaldías. ¿Ustedes se imaginan que todos los alcaldes, que todos los jueces, que todos los fiscales, y que todos los funcionarios, y que cada comunicador de la República Dominicana... Cada día se levanten diciendo hay que tener compromiso con el civismo, con el comportamiento correcto como ciudadano, con el respeto y respeto de la ley y hay que respetar la autoridad del uniforme del policía. No hubiera trifulque entre policía y entre ciudadanos, no hubiera problema en el tránsito entre los ciudadanos. General, que a veces, y la paz A veces no sabemos si el policía viene a, a ayudarnos calles. o a atracar. Ha pasado muchísimo. Pero eso es, una, eso es una situación que no es culpa del policía. Es culpa del sistema. La sociedad misma ha traído todo esto. Los padres no respetan a los hijos. Los hijos no respetan a los padres. Ya no hay ese... Eso que se decía antes. Hay que respetar a los adultos. Mm. Que no lo inculcamos nosotros. Ya no están los anuncios. La hora de dormir. Ha llegado ya los niños deben irse a la cama eso no está allá, ¿por qué no está eso? sin embargo está que el funcionario X, el funcionario aquel ya está actuando de esta manera o de aquella manera desinformando sonidistas se han convertido en sonidistas la mayoría la verdad, de los comunicadores ya, ya nos vamos, pero antes, el último caso de Baní, que es un caso muy emborroso, todavía no se tiene una explicación de la policía, que no hay capacidad para investigar o no han querido decir la verdad la policía es una institución de tercera categoría que no tiene facultades para deliberar. No. Wilton Auxiliario Guerrero de es parte del poder congresional, una autoridad. Es un sonidista. ¿Por qué él. esperar? Él que... es un sonidista, claro Wilton. Claro que sí. ¿Por qué esperar que muriera un coronel para él decir todo eso? Y lo de él no es acusar o pedir un acuerdo interinstitucional. Porque lo ideal que él hiciera es que cada vez que llegue un general a Bani, montarlo en el vehículo... Y llevarlo donde cada informante que él tiene para que le dé esa información a la policía y se pueda contrarrestar y prevenir que eso continúe creciendo. Claro. Pero parece que no le interesa eso. Porque también es más de impuestos. aún. Él también es más de impuestos. Se saben todos los puestos y por qué no lo quieren. Mire, pero peor aún, general, peor aún, que nosotros nos enteráramos por boca de Wilton que el buche está actuando desde la cárcel hasta el punto de llevarle a una persona. Eso fue cierto. Eso es falso. Ah. El buche es un una víctima de, y el chivo expiatorio para cubrir toda la corrupción que hay en Baní, donde hay un, un, un cartel de tráfico de droga por barcos y por avión que lo tiran en la playa. Y de ahí hay un centro de distribución para todo el país, pero también hay una parte de la droga que se, se paga queda. con especie que se queda en Baní. ¿Y esto? ¿Por qué pasa esto? Soy Porque grave. no hay oportunidad de empleo. A propósito que ayer era el Día de la Juventud, y eh, felicitamos a toda la juventud de la República Dominicana, que lamentablemente lamentablemente, el 62% se quiere ir del país. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades de empleo. Entonces, las causales del problema de la inseguridad y la violencia en todas las manifestaciones. La corrupción y la impunidad. ¿A qué se debe esto? A que la justicia no funciona y a que somos un país presidencialista que controla todos los poderes del Estado. La segunda, la falta de empleo y oportunidades. La tercera, el narcotráfico. Ahí están todos los puestos y por qué no lo quitan, general. ¿De dónde se desprende todo esto? De la responsabilidad del gobierno central. Pero también hay un deterioro ético-moral en toda la sociedad. Los valores se han perdido. La educación es manipulada. No es realmente una inversión en, en, en, en educación para que se construyan bueno. ciudadanos de bien y productivos en el sueño que ellos quieren. Aquí te se roban los sueños. Muchas Yo quiero, gracias. Te va a tener que volver. Claro. Regalarle un artículo que escribí hace varios años. Muy bien. Se roban su sueño para que usted lo comente un día de estos. Muy, Muy bien. bien. Gracias. Y aquí Muchas está gracias. la guía de lo que debemos tratar siempre al fondo de la institución. Hay que desmilitarizar la Policía Nacional, civilizarla, comunitarizarla y, sobre todo, democratizarla. Bueno, Pero para gracias, eso necesitamos gracias. muchos recursos. Sí. Y el problema de la, de, las, de, la, de la inseguridad, o sea, la falta de seguridad, tiene que ver. Con que todos los sectores, integralmente, con toda la sociedad, busquemos una solución. Muchas gracias. Integral, una respuesta integral. La policía sola nunca podrá. No, no, no, no, la policía no es, puede comprar ni una chancleta sin permiso de Montalvo o José Ramón Peralta. Entonces, ¿puede ella trazar tu pro su no. propio plan? Es imposible. La culpa no es de la policía. No estoy justificando a nada porque es parte del problema. La culpa es del gobierno central que tiene los recursos y la obligatoriedad de disponer de todo lo que se necesita. Gracias Muchas al gracias. general retirado de la Policía Nacional, Tiene Juan Tomás Taveras, gracias eh, por eh, esta eh, entrevista, eh, muy interesante. Nos toca una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.